María José, tú eres blanca. No. No me gusta ser blanca. Amor, pero tu hermanito no, es blanco. No quiero ser blanca. Entonces, ¿sí ¿Y qué quieres ser? ser? Negra. ¿Por qué te gusta ser negra? Porque sí. Amor, pero tu papi dice que eres canelita. ¡No! ¿Qué? ¿No qué? ¿No qué, mi amor? No, me gusta ser canela. ¿Qué quieres ser? Blanca. Blanca. No, negra. ¿Quieres ser negra? Sí. Está bien, amor. A partir de hoy, eres mi negra. Pero las negras sonríen. ¿Listo? Papas es eh. un blanco. ¿Y la mamá? Negra como, como yo, y él es un blanco. Ah, como Federico. Sí. ¿Les faltó sabor? Sí, si les faltó sabor a ellos, sí. ¿cierto? Sí. ¿Ya estás más tranquila? Sí.